Y la verdad es que eh, lo que ha pasado aquí en la Comisión es la mejor demostración de que es necesario analizar los proyectos en detalle, que es necesario hacer los debates, porque así se transparenta ante la ciudadanía lo que propone el Gobierno y lo que nosotros estamos dispuestos a aceptar. En la Comisión de Hacienda efectivamente se dio este debate, yo declaré la inadmisibilidad. Y eh, en la sala nuevamente se da el debate, ratifico la inadmisibilidad, pero frente al hecho de que se aprueba y de que se insinúa que nosotros estamos cambiando la forma de votar, eh, se aprueba finalmente la eliminación de las condicionantes, porque no es el beneficio, es las condiciones para excluir a cierto universo de personas. Y creo que es bueno que, se, que esto ocurra, porque no puede el gobierno pretender anunciar beneficios que al final son reducidos por requisitos. Necesitamos una renta básica universal. El 10% no va a alcanzar si es que se aprueba, porque no depende de nosotros, depende de lo que el gobierno finalmente termina haciendo. Necesitamos una renta básica universal. Durante la sesión me ha escrito mucha gente que me dicen senadora, llevo cesante cinco meses, no califico para nada y no tengo ingresos. Senadora, ¿qué pasa con nosotros los transportistas? Nos van a descontar porque además ellos también tienen eh, incompatibilidades entre uno y otro beneficio. Senadora, no tengo cómo enfrentar la próxima semana. Esa es la realidad de muchas mujeres y hombres en nuestro país y creo que es bueno que se transparenten los debates en el Senado y se equivoca quien dice que no los leemos porque este debate se dio en la comisión y se ha dado en la sala. Los leemos al detalle y lo que tenemos que exigir es que el gobierno transparente a la ciudadanía qué es lo que está entregando y a quiénes está dejando fuera. Todos aquellos, y este fue un tema que le planteamos al ministro, todos aquellos que tengan un ingreso por debajo de la pensión básica universal no califican para la ayuda del gobierno. Así de brutal es esto. Hoy día solo hemos logrado avanzar en una parte y el gobierno tendrá que explicar por qué lo va a llevar al Tribunal Constitucional en vez de dar en vez de dar 0,4% más de lo que comprometió en estos mil millones. Porque de eso estamos hablando, 0,4% más de los seis mil millones que trajo a discusión en el Parlamento.